Nakari jauna, selburuak, bergabiltzarkideok. Lendakari, badakizuz zeure diskurtsiotik zer harritu nauen gehien, Euskadiko lehentasun politiko txat, joditu elkarrekin Podemosek 2000 amaseitik, bein eta berriz errepikatu dituen gaiak. Emakume eta gaiztonen arteko berdintasuna, klima, aldaketaren erronka, koesio soziala eta migrazioak. Gai horiek, lehentasurak ziren gizartearentzat eta gaur, geuri esker, lehentasunak dirá baitare erakundentzat. Bena dela, agenda político eta an alaco vira mateaz gain, badaude zein bat uora bera, gaur egungo une politikoa zinez markatzen dutenak, aurreko iru urteen aldean. Ez zagon kortasun politikoa. Eta munduko espacio eta geopolítico berri konf berriz konfiguratu izanak. ren horren bi adibide argi, perxita eta kerra komertzial globalak. Biek la ekonomiko larriak, dakartzate. Eta dagoneko esaguna eta zeu kaitortua den mehatxua, krisi ekonomikoa. Asimismo no podemos obviar el contexto de alta inestabilidad política en un estado, en el estado que refleja la repetición de las elecciones generales casi un año de gobierno en funciones, es malo para Euskadi y es malo para el Estado, especialmente en un contexto de previsible recesión. Balitik ego goratzea, orkulli jauna, pasaden udaberrian, birritan galdetu genizula Euskadiko Ekonomiaren Egoerataz, eta zer nolako neurriak ariotezen bultzatzen zeure gobernoa, familiak, babesteko, eta baitarek geure enpresak prestatzeko. Baina Euskal Ekonomiaren valorazio baikorra, egin zenun. Eta krisiak gure ekonomian eraginik ez y izango, esan zenun. Gaur, seure gobernuak, eta baita seura alderdiak ere, harria itortzen duzute odeien mehatxu beltza badatorrela eta euskal ekonomia atzerapenean sartzeko arrisku handian dagoela. La realidad es que crecemos a menor ritmo que el conjunto del Estado y que la industria lo hace por debajo de las previsiones. Euskadi ha perdido más de 20.000 empleos industriales desde 2018 y todo parece indicar que la destrucción de empleo se generalizará. Ya hay un descenso de afiliaciones a la seguridad social y menos contratos notificados. Siguen subiendo los contratos temporales y siguen bajando los contratos indefinidos. Pero es que además del desempleo, el gran problema estructural del mercado laboral es la precariedad. Salarios bajos irregulares que junto a malas condiciones laborales son las razones principales de la conflictividad laboral que viene viviendo Euskadi en los últimos años. Hay que señalar que a excepción de las huelgas del metal, las grandes movilizaciones laborales son de personas mayoritariamente subcontratadas que prestan servicios públicos, educación concertada, atención primaria, limpieza de comisarías, residencias de Yipúzcoa o Tabacalera. Creemos firmemente que en la lucha contra la precariedad las instituciones y las administraciones públicas deberían ser un ejemplo y una fuente de empleos dignos. Están en el enacarilla una y patuditus un neuropolítico en artean euskádico a investe realitate falta de baitare. La tos amar de Namar Urte Daracó erronca global batsuca y pato Eta gu bat gatoz erronka horiekin, baina zeure gobernuak eta elkarrekin Podemosek bidiferentzia dituzte funtxean. Bata, erronka global horiei aurre egiteko Euskadiren adiaguru diagnostikoa, eta bigarrena horiei nola aurre egin, zer nolako politikak eta herri proiektua nahi ditugun egin horiekin. Gure real de Amar urteetako planak Plana, Prestatse Ko, Diagnóstico, Torrots, Bate Giten, Eta Svaditugu, Gure guisarte co Gabesiak, Susen Seko, Política Giten, Etorki Sunera e gizartearen Ko, Plantea Mendoetan, Gertaliteke, Gizarte Aren Erdia, Videbaster Real, Ustea, Eta oña Oñak, Lokaches, herrialde bat izango Debatisango, Venuke. Seres Anaidut, Onekin. Datu eta adirazle askori begiratuz, krisaren erdian baino kerrago gaudela, alor askoretan askotan. Eta ezgaren ez gauza izan euskadiko biztanleria talde eta eskualde askotan lehengo bizikakalitatea eta enpleagaritasuna bere eskuratzeko, gizarteko eta eskualdez eskualdeko arrakala orain eta hamar urte baino handiagoa da. Gauza horrela, desberdintasunak eta aukera faltan dagoen herrialdea arrakalatu honetan zaia da, da erronkei, bermes eta modu eragin La semana pasada pudimos leer mucho, mucho sobre las diferencias de rentas que existen en Euskadi. Es evidente que hay personas a las que las cosas no les van bien. Los índices de bienestar y pobreza son peores que los de 1986, en plena reconversión industrial. Y el número de personas atendidas por los servicios de protección social es mayor que en el peor momento de la crisis. ¿Qué estamos haciendo mal, Lendakari? Usted presume de un sistema social sólido y de que tres de cuatro euros de cada cuatro euros se destinan a gasto social. Y, sin embargo, esto no evita que cada vez a más personas en Euskadi les cueste llegar a fin de mes o tengan una calidad de vida digna. Quizá toque analizar la efectividad del propio modelo, porque también somos el territorio que más gasta en dependencia, pero tenemos a 13.000 personas esperando por alguna prestación o servicio. 13.000 personas que son mayoritariamente cuidadas por sus hijas, madres, hermanas, nueras o trabajadoras domésticas con condiciones laborales totalmente injustas. Esta sobrecarga empuja a las mujeres a la precariedad laboral. La parcialidad en Euskadi es casi en su totalidad femenina y mayoritariamente involuntaria. En 2018, el 32% de las mujeres trabajaban a tiempo parcial, frente al 26% de 2010. Sí, en medio de la crisis. Así que, por una, mente, por una parte, tenemos que el 80% de los contratos parciales los firman las mujeres. Y por otra parte, son el 75% de las personas que trabajan sin contrato, a lo que hay que sumarle el 24% de la brecha salarial. Y las desigualdades, señor Lendakari, son el caldo de cultivo de las violencias. En 2018 hubo 4.244 mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, 224 mujeres más que en 2017, y 365 mujeres ...denunciaron agresiones sexuales fuera del ámbito familiar. Estas cifras son inasumibles. Y es evidente que los pasos dados gracias a la presión y a la exigencia social se quedan muy cortos. Hay que ir a medidas de mayor calado y a un mayor compromiso presupuestario. Pero si hay un grupo social que ha empeorado su situación y sus expectativas debido a la crisis y a las políticas que se han tomado posteriormente, es la juventud. Con una tasa de desempleo que ronda el 20% y una edad de emancipación media de 30 años, las personas jóvenes no encuentran su lugar en los retos de futuro que se nos presentan hoy. Seguro sí. gobernoaren itzulera coplanek por roto egin dute. Berenetor de Tik, el detik urrun Sanduten, a marmilla laguneriei, estalle era cargarria egiten Euskadi enbisitzea. Beraz, ez dira, sorterrira, itzuli. Urkuiu jauna, bati batik ertadakiokeen okerrena, gazteriak konfiantza gal galtzea da. Adierazleinara lenarabera gaur 2000 heretzean, Euskadiko gazteek 2000 herrian, Krisaren unerik larrienean, baina konfiantza eta gogo go gutxiago dituzte. Eta behin eta berriro esan behar dugu, zenbait hau herri eta eskualdeetan, are eta larriagoak dira. Género a eta arrakala. un al Rakalá. engañera, vistalería gutxiago servicio público a Jasocheco, aunque era Guchía Godituste. Empleo eta Jaquiña, Bici proyecto duin bat eratzeko aunque era Escasac. Y un apunte más que no puede faltar en este diagnóstico. El altísimo precio de los alquileres en Euskadi está convirtiendo el acceso a la vivienda en un lujo en un lujo para las rentas más bajas y en algunos municipios en particular. Por otra parte, usted ha leído una larga lista de planes, de acciones y programas de estímulo a la empresa y al empleo. Pero la realidad es que nuestra industria no consigue recuperar el peso que en su día tuvo en la economía vasca. La crisis industrial que vive Euskadi desde hace una década se ha cronificado por algunos sectores, por lo que cada vez es más evidente, que durante estos años no se ha sabido preparar a la industria vasca hacia los nuevos retos globales y buscar nichos donde garantizar su sostenibilidad. Así tenemos, por ejemplo, a la industria de la automoción, sobre todo proveedores, fabricantes de componentes, que son la mayoría del sector en Euskadi, y la petroquímica, afrontando tarde y con dudas su adaptación a la, movilidad, a la nueva movilidad. Es cierto que su gobierno ha suscrito el Acuerdo del Clima de París. Pero mientras tanto Euskadi ha incrementado sus emisiones de CO2 hasta el punto que somos uno de los territorios europeos que más contribuyen al cambio climático con unas emisiones per cápita por encima de la media española y por encima de la media europea. Por lo tanto, podemos concluir que los esfuerzos de su gobierno por adaptar nuestros sectores productivos a los retos del siglo XXI han sido o ineficaces o inexistentes. Este diagnóstico hoy había puntos no había apuntu Seña persona pertsona eta empresa que hiengo baten eguneroko bizitzari estu kilotuta dagoena, 2000 mereziko harazoak konpontseko irten bideak eta proposamenak prestatu ditugu, baina al di berean 2000 hagoita marrera begira simendu berriak ere jartzen ditugu. En primer lugar, permítame decirle que además de ser un error estratégico, Euskadi pierde una gran oportunidad al separar y considerar como un reto aislado la cuestión energética ecológica. La clave es que la adaptación de, la, de nuestra economía a la lucha contra el cambio climático sea el núcleo de un programa transformador de gran calado, que sirva para algo más que para poner la etiqueta verde a nuestro modelo económico. Debe de ser un catalizador para relocalizar la producción y el consumo de todo tipo de productos, desde alimento hasta energía. Tiene que ayudar a transformar nuestra industria hacia sectores de alto valor añadido y, sobre todo, Debe generar empleos de calidad. Si hoy Euskadi, las familias y las empresas vascas son más vulnerables a sufrir las consecuencias de una nueva crisis, es porque no se han tomado medidas estructurales. Las políticas económicas, industriales y sociales de hace 20 años ya no sirven para construir el futuro. Y este es el planteamiento que vamos a defender cuando hablemos de cambio climático y de transición ecológica. Si el actual modelo económico genera precariedad, desigualdad, contaminación y no crea oportunidades para las personas jóvenes, es obvio que lo mejor que podemos hacer por este país es construir otro, justo, limpio y de futuro. Gure usted es gañera, y su garri, importanteada, euskaleco en sistema heraldatzea. Horre la baita, eskualdetik era dago en Arrakala. Eskualdeari loturiko túrico en industrial da productivo bat behar dugu. Urbileko zirkuitoekin lotua egongo dena, zertarako eta azken urteetan bultzada ekonomikotik kanpo gelditu diren eremuak humoak pizteko. Baina elkarrekin Podemoseko sohar du, enplegu aukeraz gain eskualde baten garapen soziala, sozialean ezinbestekoak direla zerbitzu publikoak. Empresa sustancias, no eta prestakuntzarako eskaintzarik ez den tokian, edo osasun naiz gizarte zerbitzurik ez den tokian, edo kultur eskaintzarik eta saltokirik ez den tokian, horrek ez du biztanleria finkatuko. katuko. Aizitik, jendea bizibaldin zaudeak dituen lekudetara aldatuko, aldatuko da. Por eso, acabar con las desigualdades entre territorios supone asegurar la igualdad de oportunidades y la misma calidad en el acceso a los servicios públicos de todas las personas, con independencia del lugar o la familia en la que nazca. Otra cuestión estratégica para nuestro grupo es eliminar la brecha de género. La defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas han sido una prioridad desde el nacimiento de nuestro espacio político y creo que nadie duda que hemos sido vanguardia en este Parlamento en cuanto a propuestas y enfoques políticos. Pero al igual que el reto ecológico, la igualdad no puede encapsularse en un área. Todos los departamentos, organismos autónomos y entes deben revisar sus políticas desde una visión feminista y hacerse responsables con medidas y presupuesto de la erradicación de las violencias machistas y la transformación del modelo de organización social, ...para que las vidas de las personas estén en el centro. Porque la llamada crisis de los cuidados... ...no se soluciona con ayudas económicas puntuales. Los cuidados deben ser un derecho... ...para que las mujeres no tengan que elegir entre criar o trabajar. Y esto enlaza directamente con el reto demográfico que usted plantea. De nuevo hay dos maneras de afrontarlo. O parcheando con medidas estrella... ...o medidas estructurales que afronten lo que hay detrás realmente el déficit de servicios públicos relacionados con la infancia y con las personas dependientes. Horrezberdintasunarekin ere badu serikusirik baita etxe dizitsasksu es de la que es delarekin ere. Prekarietatearekin eta gazteen emaitzipaseren atzerapenarekin. Hor Horrezegatik gure lehentasun eskola ugarren ardatzak gazteria da. Bizi proiektua egiteko nierisendoa ke karriko dituzten neurriak proposatzen ditugu. El Carrekin podemos taldeak, gure, heredu productivuraco, propósito de una heralda que eta ecológico, es investe coada. belaunaldiei <coughs> kalitatezko aldiei, calita tezco, empleo uduiñac, escainceco. Vitartean, premias coada, gasteria arena loko política que verrecustea. echevisi y zaracos arvidearil, leentas unemanes. indartu co tres Eta tesco es eta, eta prestakuntza creemos que debe ser una prioridad de país que nuestras personas jóvenes recuperen la confianza en nuestra sociedad. Para hacer frente a los retos que nos enfrentamos, Euskadi necesita de la creatividad, de la innovación y de la fuerza de la juventud. Por ello, no entendemos diseñar la Euskadi 2030 sin tener en cuenta las dificultades de las personas jóvenes. Y por último, no quiero dejar de plantear nuestro posicionamiento sobre un tema en el que también llevamos tiempo trabajando y reivindicando la importancia que usted hoy le ha dado en su discurso, las migraciones. Es sin duda un tema de país y un ámbito en el que buscamos poder mejorar, aportando sinceramente, fuera de intereses partidistas, fuera de intereses mediáticos. Es imprescindible que las personas migrantes puedan acceder a sus derechos como personas ciudadanas, sin trabas ni discriminación. Esto pasa por definir un modelo vasco de acogida, con herramientas inclusivas. Y para ello, solicitamos que su Gobierno reclame las competencias en migraciones que los tribunales reconocen a las comunidades autónomas, para que desde el ejercicio de nuestro autogobierno, Euskadi pueda afrontar este reto con todas las herramientas a su alcance. Bien, señor Urcuyo. Una vez le hemos planteado los elementos que dibujan nuestra visión de la situación de Euskadi, el horizonte que el Carrequín Podemos plantea para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos, permítame también hacerle nuestro pronóstico de lo que va a ser el final de la legislatura. duzu. alorrean, Ezaiguarduratsua iluditzen. Zure gobernoak presa duela eta prozedura al bitartez lege horien kalitatea kolokan jarri baita iteke. Izan ere batetik lege horiek aurrera ateratzeko akordioak bultzatu behar dituzutelako. Eta jakin badakigu akordionak lortzekotan denbora eskaini beharra dagoela. Baina bestetik lege bizar prozedura hon batek errotik obetu dezakelako lege bat te el Carrequín Podemos, un Cortasún, Energético Aren Legaría, Guiñico y En materia de memoria y convivencia, usted nos propone avanzar en el reconocimiento de las víctimas y realizar una reflexión crítica hacia el pasado violento, con una mención explícita al papel jugado por ETA. Aceptamos ese reto, el de asentar una convivencia plenamente democrática sobre una base firme y sólida en derechos humanos, deslegitimando toda forma de violencia y toda conculcación de esos derechos, diciendo que todo acto violento fue injusto, injustificado, cruel e inútil, viniera de donde viniera, y trabajando para que todas las víctimas tengan el mismo derecho a la verdad, a la justicia, al reconocimiento y a la reparación. También las víctimas de abusos policiales, cuyo sufrimiento debemos reparar y reconocer de una vez por todas. Al igual que debemos hacer efectivo el acercamiento de las personas presas y asegurarles un trato humanitario. En todo esto podemos encontrarnos, señor Lendakari, a través de acuerdos amplios y plurales. También en materia de autogobierno. Seguimos convencidos de que es posible un nuevo estatuto avanzado en lo social, que sea una herramienta fundamental para afrontar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Esto es posible conseguirlo, prescindiendo de visiones excluyentes en lo identitario. El Carrequín Podemos solo estará en acuerdos que cohesionen y no que fracturen, que sumen y que resuelvan problemas y no que dividan o sirvan de arma arrojadiza. En ese sentido, queremos poner también en valor desde aquí el trabajo que está realizando el llamado Grupo de Expertos que bilatu eta blokeoak zahiestu nahi izatea constante bat izan da gaur elanean la gebiltza herran urte hagueta. Inorkezin dukatu, gairen bat desbloqueatzeko elkarrekin podemos en premia izan duenak hor izan gaitu. Gure taldeari esker, soldata gozitzaion funtzionarioei eta diruz arrera bermatzeko errentaren laguntzak en ziren. Gai horiek, kanpoan gelditu ziren aurrekontuak lusatu aurre behar izan zirelako, eta gure babesarekin ateraz ziren aurrera. Eta aldi berean osoko bilkurak ahobate zonartu dituen proposamenak ere lan duditugu. Eta gauzatuko balira, urbilago egongo litzatekezuk marrastu duzun berdintasunaren eta bizikiretzaren euskadi horri. Guri dagokigunez, aipatu dituda lehentasunez leherrez gain, beste bigairi, gairi eman nahi arreta berezia, eta horietan garatuko dugu geure pozizioelana. Eskuntza. Ikastola publiko ekitatibo eta inklusiboaren defentsa irmoa. Ikusita zeure gobernua hezkuntza hitzartuaren baliabidak gero eta gehiago handitzen ari dela. Hezkuntza komunitatearekin elkar harturik lan egingo dugu. Eskola publikoak euskal hezkuntza sisteman gaur egun duen zeregin nagusiari eusteko. Era berean, Urkullu Jauna sektorekako akordio berri bat negozatzeko eskatzen dizu. marmila profesionalen lan baldintzak hobetzeko. Eta usted el quería eta bezero kerea gure erakundetatik erauzteko lanean jarraituko dugu. Gardentasuna eta gobernantza hobetzeko lege proposamenak aurkezzen, baina baita ere irregular tasunak zalatzen. Osakiretzako opetan gertatu zen bezala, eta eskolako jantokietan gertatu en bezala, zeinetan eredua hobetzeko ere lanean buru belarri Sin embargo, dadas las actuales circunstancias nuestro objetivo prioritario para los próximos meses es muy claro. Definir un escudo económico y social que prepare a Euskadi ante la crisis económica que se avecina y la inestabilidad general de nuestro entorno, porque el escudo que teníamos hasta ahora está bastante agrietado. Para el Carrequín Podemos, este debe de ser uno de los elementos centrales del fin de la legislatura. Trabajar en medidas concretas que nos permitan hacer frente a la crisis económica, protegiendo a las familias, apoyando a las empresas y haciendo frente a los retos globales, a la vez que impulsamos una adaptación solvente y duradera de la economía vasca en línea con los ejes que le hemos explicado. Ha hecho una valoración demasiado optimista del lugar donde estamos. Quizá debería reconocer que Euskadi parte de una situación peor que la de hace diez años y, a partir de ahí, buscar la forma en lo que queda de legislatura para tomar medidas, para proteger y preparar a Euskadi para la crisis económica que se avecina. Sobre todo a las familias y a las personas que pueden perder su empleo. Este es el contexto de, final de legislatura, señor Lendakari. Y en parte resultado de su gestión. Se puede hacer mucho para proteger a Euskadi de una crisis global. Usted tendrá que demostrar si tiene la capacidad y si tiene la voluntad. Querricasco. Recasco, Martínez